venir a visitar la exposición Microbiología, explorando más allá de lo visible, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Se inauguró el 9 de septiembre y estaremos aquí por lo menos hasta el 8 de diciembre. Además de la exposición, tenemos organizado un ciclo de conferencias denominado Microbiología en la Era del Antropoceno, que consta de siete conferencias y mesas redondas. Este ciclo será retransmitido en streaming y además es interpretado en lenguaje de signos gracias al apoyo de, de la CECID os esperamos aquí